¿qué es lo que yo hago mal? ¿Qué es lo que está mal conmigo? Es que yo estoy muy desesperada porque todo lo que hago me sale mal. Nada, nada, nada le parecía al otro y necesito ayuda. Ay, tantas veces eh, que pensé yo ¿Qué está mal conmigo? Hombre, dímelo. ¿Qué es lo que yo hago mal? ¿Qué es lo que no te gusta? Dímelo. Y realmente ese que está mal conmigo fue una de las creencias que yo honestamente mujeres, les digo la verdad trabajé muchísimo con esa creencia y hola Valeria ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? Qué gusto, Viviana vale, Varela llegó. ¿qué está mal conmigo? dímelo, a veces uno le dice al otro así, ¿y qué es lo que está mal conmigo? dímelo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo de mal? que me pagas como me pagas es que yo no sé, no tengo idea. ¿Qué está mal conmigo? Ay, óigame, ¿eh? ¿un artista? ¿Un artista de cine? ¿Usted sabía que usted es una actriz de esa telenovela que usted vive todos los días de su vida? Y entonces yo dije, ¿cómo así que yo soy la protagonista? Pero la protagonista lo no sufre. ¿Qué está mal conmigo? Dímelo. Esa tragedia, la que sufre, la que dice. Entonces yo, yo decía, Ay Dios mío, yo cómo hago para que. Sí, ¿qué anda? Sí, ¿quién, es, quién está mal? Dímelo, dímelo. Entonces, a veces creemos que porque las cosas no salen bien, ¿qué es lo que está mal conmigo? Eh, pienso que mi autoestima cuando yo me hago esta pregunta que está mal conmigo eh, la autoestima está un poquito lastimada me siento eh, que el problema es mío, que el error es mío um, yo, ¿saben qué pensaba mujeres? que a mí me había cagado, cagado dice eh, un pájaro, o cuando le cae a uno mierda de un pájaro, que uno se para y el pájaro le caga encima de uno, así igualito textual eh, te lo, sin mandártelo a decir ¿Qué hacer cuando no estás conforme contigo? Yo soy la protagonista de mi historia Pero la que, el papel que estoy desempeñando Cuando me hago esta pregunta ¿Qué está mal conmigo? Entonces estoy haciendo el papel de Dímelo, yo, yo, a ver Que yo lo hago, hago todo por ti me he sacrificado, dejé mis estudios, dejé mi vida, dejé mis sueños, me empecé a vestir de monja, que porque yo vestía muy sexy y a ti te molestaba, y yo me arreglaba las uñas y ya no me arreglo y ya no me peino, porque no te gustaba cuando yo me peinaba y me arreglaba. Ay, no me diga que a usted no le ha pasado eso, que usted dejó hasta de ponerse sexy y bonita, no se vista así, que así queda como una. Y eso se ve muy mal. Usted ya es una señora casada. Y usted ya va a la iglesia y tiene que ponerse la mano larga, con cuello tortuga, falda larga, porque no puede mostrar sus partes. Que son estas. Que eso ya es indecencia. Y usted ya es una mujer de Dios y está casada con un hombre que no la deja ni salir a la esquina. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Que no puedo salir ni a la esquina porque me está celando. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Que cuando yo hablo no le gusta al otro. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Que cuando yo digo algo, entonces, claro, ¿qué es lo que está mal conmigo? Ya me acordé. Claro, que es que yo dejé que vos manejaras mi vida y que permití que vos hicieras lo que te diera la gana conmigo. Pero ahora que yo ya he despertado un poquito, que estoy en la escuela cuántica mía y me estoy educando y estoy entendiendo que yo soy la protagonista de mi vida y que yo tengo derechos y tengo obligaciones también, pero también tengo el derecho de ser mujer. Y de, y de decir y de poner límites, entonces ahora no te gusta. Ahora ya esto se está volviendo color de hormiga. Ay, por favor, qué patada le pegó a ese hombre. Claro. Ah, no, es que claro, es que como usted al principio decía, ay, es que él es como muy celosito y yo no me voy a vestir así sexy, yo me voy a poner, pues, como me voy a abrigar para que él no esté tan celoso. ¿Qué no, que, que, que cuando usted le entregó el poder al otro hombre ¿Cuándo usted le entregó el poder al otro yo quiero hacerle esa pregunta a usted ¿qué es lo que está mal conmigo? pues que yo le entregué el poder al otro no más imagínese yo aquí eh, en la escuela cuántica mía y que lo que está mal conmigo eh, la profesora eh, no, no, no, la, eh, ella es así ella es lo que es, punto o si sea, a usted le gusta bien y si no, también y yo la quiero como usted es y ya. Pero eh, tenemos que empezar a poner límites. Y creo que poner límites, vamos a poner aquí, poner límites. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Que yo no puse límites cuando los tenía que poner. Claro, en un principio me dejaba manejar, claro, en un principio me decía no se maquille, no se vista, no se peine, no se arregle, que así se ve muy linda, gordita, feita, hermosa. Y después me di cuenta que me miraba en el espejo y no me gustaba lo que yo veía. Y entonces, y no me dejó manipular exactamente. Entonces, claro, como ya estamos educándonos antes no había internet y entonces antes pensábamos que como eran el gallinero, así teníamos que vivir las 12 gallinas con un gallo y el gallo muy, muy, muy, muy. Y entonces uno decía, bueno, pues que no hay sin un gallo, pues, ¿qué vamos a hacer las 12 gallinas? Cocoratianos y nos cascábamos por un gallo. Ya no, mi amor, ya no somos gallinas, ya no, ya no hay un solo gallo, ya somos... Mujeres globalizadas en un mundo globalizado. Ay, usted le está sacando los ojos a mi mujer, le está, la está despertando, sálgase de esa escuela cuántica mía que allá me la están dañando, no vean ese programa, esa es una loca la que está al otro lado. ¿Qué es lo que está mal conmigo? Preguntaría yo ah, porque no me dejo manejar, ah, porque no me dejo gobernar, ah, porque no hago lo que usted dice, claro, si por 20 años lo hice, porque cuando eran los niños estaban pequeños, yo dije, tengo que educar los niños, cuidar los niños, ser mamá, y este hombre me mantiene, Y entonces yo me voy a quedar aquí, pero ya no, mi amor, ya los hijos crecieron, y yo soy... <risa> Había un gallo y peleamos por todo por un gallo. Qué pena, qué pena. Ya no es así, mi amor. Que cambiaron las cosas, cambiaron las reglas, cambió la vida y nosotras nos tenemos que reprogramar, ¿ok? Somos águilas. No se le olvide que usted es águila. No se le olvide que usted es un águila y en este preciso momento ya volamos del gallinero. Así que Pilas, pues, hasta este momento, dice, claro, en un principio me dejaba manejar. Ahora, gracias a ti y a la escuela cuántica mía, he aprendido que no debe de ser así. No, señora, yo le estoy enseñando a usted a que sea una mujer que ponga límites, que aprenda a decir que no, que tenga personalidad. Y ¿sabe qué? También le voy a enseñar hacer dinero pero esto viene más adelante por ahora necesito tener mujeres con berraquera con berraquera y, y vamos a cambiar esto a ver quién quiere cambiar qué hacer cuando no estás conforme contigo misma pero antes de decirles la la los tres tres les voy a dar tres tres tres tres tres tres, tres, tres. Te voy a dar tres claves hoy, eh, mujeres. Miren, yo saqué 15 pasos para identificar el árbol genealógico y que ustedes se liberen de las maldiciones. Es muy importante que vayan a mi bio en mi bio aquí en Instagram, aquí arriba, y si no, las que están en Facebook que están acá descarguen ahí mi equipo de trabajo les va a poner descarga webinar gratis está por tiempo limitado esto no va a durar mucho tiempo porque ahí les voy a regalar unas claves que no se las he dicho en ninguno de estos live ok, y una información tres claves para reprogramar tus creencias es un webinar gratis, me hace el favor pero no ya, obvio Primero nos quedamos aquí un ratito y luego cuando termine este programa vas y descargas y vas a ver ese webinar y también te invito a que descargues la información que hay ahí y después hablamos. También entren al grupo de Telegram, también entren al grupo de la escuela, también estemos unidas porque juntas seremos más fuertes. ¿Cómo me quedó? Bonito listo, bueno Marinelda, a ver, toda la vida me he dado cuenta de que yo he sido una gallina, de un gallinero, que peleaba por un gallo, y que pensaba que la culpa era mía, y que me decía qué es lo que está mal conmigo, y toda la vida viví una vida de gallina, Ok, está bien, mi amor. Es que usted no sabía que era un águila. Y apenas se vino a dar cuenta ahorita que estamos aquí en la escuela. Ah, ya entiendo. Entonces, Marimelda, ¿qué puedo hacer para sentirme bien conmigo misma? Necesito reprogramarme. Exactamente. Y cada una de ustedes se lo va a decir. Sí, yo entiendo que mi vida yo he sido la protagonista de mi vida va, cada una se va a decir yo sé que yo he sido la protagonista de mi vida y en este papel que escogí escogí el papel de víctima de pobrecita de que usted hizo con mi vida lo que a usted le dio absolutamente la gana porque yo pensé que yo era una gallina pero yo no soy una gallina yo soy un águila mi amor que no se le olvide y las águilas volamos muy, pero muy alto. Y al que le choque, y al que no le guste, que le caiga el guante, y al que no, que se lo aguante. <risa> Ese es un dicho que decían en mi bella y hermosa Colombia. Porque yo tengo que empezar a liberar eso. Y tengo que empezar a decir, ¿qué está mal conmigo? Nada. Yo no necesito, yo no tengo nada que, que esté mal conmigo. Entonces vamos a empezar a, a, a manejar estas tres claves. Escriban estas tres claves, por favor, se las voy a dictar y se las voy a explicar. Ya tienen el lápiz, el cuaderno, no lo trajeron, están manejando, están lavando el trapito, se están a, eh, ¿qué están haciendo? No las veo. Ah, no, por aquí sí están. Necesito, me dice Vivi que necesita reprogramarse. Tres claves que voy a hacer hoy aquí. El otro, el otro. Es que son muchas cosas para reprogramarnos. Mira, ¿qué puedo hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es empezar a trabajar con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es empezar a trabajar con Dios. eso es lo primerito, lo primerito, lo primerito que vamos a hacer, usted y yo y usted y yo vamos a trabajar con Dios segundo vamos a empezar a socializar más, segundo vamos a empezar a socializar más usted y yo vamos a empezar a socializar más, usted y yo y tercero vamos a a poner atención solo a lo que depende de mí ¿qué depende de mí? ¿ok? ¿cuáles fueron esas tres cosas que le dije? ¿usted sí se las escribió? ¿o se las vuelvo a dictar. ¿se las vuelvo a editar? ok, bueno, venga pues que yo se las voy a volver a editar tres claves para sentirse bien contigo misma primero, voy a empezar a trabajar con Dios segundo, voy a empezar a socializar más y tercero, voy a poner atención a lo que tiene con, a lo que depende de mí todo lo que dependa de mí, yo lo voy a hacer porque yo soy responsable de mi vida todo lo que dependa de mí, yo lo voy a hacer porque yo soy responsable de mi vida. Por favor, aquí, en este momento. Entonces, yo voy a explicar esto. Exactamente, Valeria. Vamos a, a manejar tres claves. Empezar a trabajar con Dios, socializar más y poner atención solo a lo que depende de mí. Minuto número 15.38 Y lo otro lo voy a explicar eh, eh, Ahora, si se queda hasta el final Entenderá toda la historia Y si no, ya terminamos Porque ya esas son las tres claves que, que di hoy No, Marimelda, venga, venga, explíqueme No se vaya O usted quiere que le explique esas tres claves O yo ya terminé Porque ah, ya algunas me están diciendo Que esto está muy largo que es lo que está mal conmigo. Que, todos, que me dicen que si no lo hago, que no lo haga, que lo haga cortico, que lo haga largo, que lo haga de una manera yo ya no entiendo, que lo que ustedes quieren conmigo, que no, que no, que no hable tanto, que sea más concreta. Ay, no, me tienen loca. Ay, Dios mío. Ah, eso, Valeria, me gusta. Eso, explícalas. Gracias, Valeria, tú eres de las mías. Bueno, vamos a entender una cosa. El día que yo entendí que yo, Dios, escriba esto, Dios es el dueño del futuro. Dios es el dueño del futuro. Y el día que yo entendí que Dios es el dueño del futuro y yo quiero traerles este calendario porque yo soy una mujer de calendarios y, y hago muchos planes y, y tengo todo esto yo te hago una pregunta ¿qué año ves acá? 2020 ¿qué año ves acá? 2020 esto es pasado, ¿sí o no? yo te hago una pregunta ¿puedo hacer algo con este 2020? Me gustaría que me contestaras para yo poder seguir. 2020. Te hago una pregunta, ¿yo Marimelda puedo hacer algo con este 2020? Yo es lo que yo, qué hice, yo te culé los niños, yo fui mamá, yo fui papá, yo yo, yo, yo yo ya, yo ya, yo no me he visto como usted dijo, yo no le hablo a nadie, yo no salgo, yo, yo me desaparecí por usted, quiero es que estaba ahí conmigo eso fue pasado usted ya crió los niños usted ya los niños suyos están grandes usted ya eh, lo, ya no tiene que estar con un hombre para que la mantenga porque usted es capaz de hacer dinero mi amor usted es capaz de salir usted es capaz de, de progresar usted es una mujer berraca eso fue pasado los hijos ya crecieron ya nosotras ya no somos gallinas ya somos águilas. Y fuera de que somos águilas, somos hijas de Dios y no se nos había olvidado que somos hijas de, de lo mejor, de lo más hermoso. ¿Qué hago con esto? Textualmente, no lo rompo porque lo necesito, porque esto es un ejemplo que yo tengo de calendario. Pero ¿sabes qué hago? Lo suelto. Lo solté. El pasado no me sirve para nada llorar sobre la leche derramada no me sirve para nada el pasado, escríbame esto por favor el pasado es la herramienta que necesita el futuro para realizarse el pasado es una herramienta que necesita el futuro para poder materializarse y Dios es el dueño del futuro y como Dios es el dueño del futuro y yo hoy elijo trabajar con Dios Dios ama los garabatos no se le olvide Dios ama los garabatos y como yo soy un garabato no tengo que ser perfecta y como yo soy un garabato pues si le caigo bien como garabato, bien. Y si no, también porque Dios ama los garabatos. Ay, que el día que yo entendí eso, dije, Dios mío, cómo yo sufrí tanto en la vida. Si Dios ama los garabatos, si Dios me ama tal, cual, tal, cual. Ay, yo lo amo, yo amo tanto a Dios, porque es que Él es el, es que Él me ama, Él me ama porque sí. No, no, hay una, no hay una explicación científica. No hay. ¿Y por qué Dios te ama a ti? Porque simplemente te ama. Porque tú eres, eres la niña de sus ojos. Porque tú eres lo más lindo, lo más hermoso, lo más divino y lo más precioso. <risa> Exactamente. ¿Entendieron esa primera parte? Lo solté. No estoy llorando. <risa> Yo, yo hice que el, el, el pasado como yo ah, que lo suelte, hombre. Vos no entendés que lo tenés que soltar. El pasado no nos sirve, ya no me sirve. Miren, venga, pero es que yo me estoy muriendo. ¿Y yo qué hago? Es que no, no sé, porque yo, yo me enfoqué tanto como en, en servir, en ser mamá y los hijos se crecieron. Tu hijo ya tiene 25 años, el otro tiene 12 Bueno, oh, ah, entonces me dice Valeria, no, pero es que el mío tiene 8 y 11 Ah, usted o todavía es mamá. Ah, pero es que usted tiene una niña de tres años. Ay, dentro entonces otros que tenemos una niña de tres años que... Ah, no, espérese un momentico, que también pa' usted, ay, mi amor, usted no se preocupe. Lo más importante a este punto es que tengo que empezar a enfocar en el futuro. Voy a abrir, ¿se acuerdan de que tenemos que abrir el ojo cuántico? para eso, las que no saben soltar el pasado, están estos 15 pasos váyase a la vivo y descárguese ese webinar y haga esa, esos 15 pasos para que usted se libere de todas las maldiciones y para que usted haga un proceso de sanación porque si usted no hace este proceso de sanación, a lo mejor no, no, no va a entender lo que yo le quiero decir porque primero tiene que como cuando uno gatea y después camina, pero al menos sabes que si hay una, una, un método y un sistema para cortar con todo ese pasado que no te sirve. Entonces, ahí está, evento gratuito, esas tres claves para reprogramar tus creencias, por favor. Es muy importante que ustedes hagan ese evento, para que puedan aplicar esta información que vemos todos los días a las 11.11. 11. Listo. Segundo, Dios ama los garabatos, sí, créalo, créalo, créalo, créalo que Dios ama los garabatos. Y el día que yo entendí eso, dije, gracias Dios por quererme tanto, porque... ¡Ay, qué cansancio querer agradar a todo el mundo! ¡Qué cansancio! Segundo, socializa todo el tiempo. Empieza a socializar, empieza a, por ejemplo, a estar en estos grupos. Entra el grupo de Telegram, entra el grupo de WhatsApp, entra el grupo de la Escuela Cuántica Mía, conectémonos, mantengámonos unidas. Águilas, somos águilas. Y las águilas, nos salimos del gallinero y este este mundo que estamos ahora es un mundo globalizado Tú estás en Argentina Pero estás conmigo que estoy en Estados Unidos Y tú estás en México Pero estás conmigo que estoy en Estados Unidos Y yo que estoy en Estados Unidos También estoy en Argentina Y también estoy en México Así que yo ya soy global como una águila Que está en las alturas Es que el Internet es una nube muy grande Y el Internet nos ha ayudado a nosotras a ver la vida desde otra perspectiva, socialice, métase a este grupo, entre a grupos donde las mujeres somos águilas, por eso tengo esta águila, porque es que esto simboliza que estamos en una nube y subimos alto, alto, muy alto, donde esas voces negativas que nos tiran al piso, nos arrastran y nosotros tenemos que elevarnos y por esa razón estamos educándonos porque tenemos que elevar nuestros entendimiento, abrir la mente y el entendimiento y finalmente tenemos que poner atención a aquello que Realmente nosotros podemos controlar. Yo que puedo controlar? Puedo ver este programa. Yo qué puedo controlar? Puedo qué está mal conmigo? Mm. Si no puedo respirar, eso sí estaría muy mal, porque acabo de morir. Pero mientras que yo pueda respirar, hagas este ejercicio. La invito, de verdad, de, de verdad, de verdad que te vas a liberar. Es una liberación total, es un ejercicio para ti. Y vamos a empezar a dedicarnos todos los días, yo voy a estar aquí a las 11.11, 11. a veces sí, a veces no, pero trato al, en lo posible, para que podamos empezar a a generar esa conexión de que sí lo podemos lograr, de que sí lo podemos trabajar. Así que por favor mujer, de verdad, te dejo este tiempo para que veas ese, ese, ese, ese evento gratuito y para que puedas realmente empezar a trabajar en ti y vas a ver Cómo tu vida va a cambiar Y cómo vas a empezar A, a sentirte como Como en esa ¡Ay! Qué, ¡Qué libertad! ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! Y estoy tan contenta conmigo Porque Dios ama a los garabatos Y entonces, ¿qué? Es que ¡Ay! Tan lindo que es Dios Yo lo amo, yo lo amo Porque de verdad que este Este sí es un amor totalmente Incondicional ¡Ah! ¡Llegó Isadora! bravo, socializar todo con personas que tengan actitud positiva, por favor, las que tengan actitud negativa solamente les vamos a mirar y vamos a, a, a, a mandarles mucha, mucho amor y mucho amor y mucho amor y no vamos a juzgar, no vamos a criticar, no vamos a condenar y no les vamos a decir nada, nosotras vamos a volar como las águilas, porque las águilas vuelan, vuelan a alturas tan altas, tan altas, que no necesitan salirse del gallinero, es un es una metáfora. Ustedes sí me entiende lo de la metáfora. Ahora, si no sabe cómo volar, entonces me, venga mañana, que yo mañana le enseño, porque ya se me acabó mi tiempo acá en este bello y hermoso eh, evento. Exactamente, tenemos que empezar a socializar Exactamente, Viviana, sí, unidas Claro que sí, sí, total, claro, exactamente Vamos a ir eh, soltando Y vamos a trabajar con la mujer del futuro Acuérdese, yo soy la mujer del futuro Cada una, por favor, se dice Yo soy la mujer del futuro como yo soy la mujer del futuro, y Dios es dueño del futuro, y Dios me ama, y Dios ama los garabatos, tengo todo, absolutamente todo, para vivir y para lograrlo. Bueno, señoritas, ha sido un placer que estén muy bien. Chao, mis muñecas hermosas, las quiero mucho, chao.